¡Hola de nuevo amigos! Quiero seguir con la serie de tres vídeos sobre geotargeting, geotargeting. Y el vídeo de hoy todavía es más flipante que el anterior. Os voy a explicar la tecnología del geofarming. El geofarming o geofarming también es conocido como georetargeting o georetargeting. ¿Por qué se llama así, tan parecido a esa famosa técnica del retargeting? Por una razón muy sencilla. ¿Os acordáis lo que expliqué en el anterior vídeo sobre el geofencing? Si no lo habéis visto, lo mejor es que antes de nada, cliquéis y le echéis un vistacito. Ahora que ya sabéis lo que es el geofencing, vais a entender súper bien en qué consiste esto del geofarming. El truco es el siguiente. Cuando alguien entra en la zona que tú has seleccionado en el mapa, podrás impactarle pero no en ese momento, no, cuando tú quieras. ¿Sabes lo que significa eso? De ahí viene el nombre de Geo Retargeting. Pues básicamente podrías impactar, por ejemplo, a aquellos usuarios que han visitado físicamente a la competencia. Sí, sí, a la competencia. Es decir, que si tú eres McDonald's, podrías impactar a gente que ha estado el último mes en un Burger King. ¿A qué es alucinante? Mirad, os voy a dar un ejemplo, un caso de uso que funciona súper bien y que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo con un montón de clientes. Es el caso de los concesionarios. Un concesionario, una de las cosas que necesita es localizar a personas que están buscando coche en ese momento. Hay diferentes maneras de conseguirlo pero llega un punto en el que esas personas ya no están en internet, sino que están mirando en los concesionarios. Personalmente van al concesionario y prueban coches. Lo que estamos haciendo con el Geo Farming o Geo Retargeting es localizar a estas personas que han estado últimamente, en la última semana, en concesionarios de la competencia y empezar a lanzarles publicidad para que vengan a nuestro concesionario a probar nuestros modelos. Es decir, estamos atacando a gente que está ya en el momento de decisión, con lo cual nuestra publicidad va a ser súper efectiva y vamos a ir justo a las personas que necesitamos. ¿Te imaginas anunciarte en los medios online que visitan tus clientes? Prueba Unidad, la plataforma de publicidad programática con la que consigues campañas efectivas. ¿Verdad que es flipante? Pues nos falta una cosita para cerrar el círculo. ¿Cómo puede saber el concesionario que ha funcionado la campaña? Si ya no es a través de Internet, si la gente va a ver los anuncios y luego tiene que venir a mi concesionario. Yo no puedo saber si han venido por internet, o lo han visto en la tele, o lo han escuchado en la radio. O si sí podría. Os lo enseñamos en el próximo vídeo, no os lo perdáis. Bueno, pues ya está, esto se ha acabado. No os olvidéis de darle a la campanita si estáis en YouTube y en el resto de redes sociales. compartir y dejarnos vuestros comentarios, vuestras sugerencias y vuestras dudas que estamos aquí para contestarlas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta ahora.